como que lo sigo se está tomando fotos con otras personas chicas y yo estoy como que rubios rubios rubios